Hola, estás despierta, perdona la molestia. Sé que es algo tarde, pero quiero una respuesta. Caso no te cuesta lo que a mí me atormenta. Todo el mes tranquilo, yo tengo envidia que duermas. Hola, estás despierta, perdona la molestia. Sé que es algo tarde, pero quiero una respuesta. Caso no te cuesta lo que a mí me atormenta. Todo el mes tranquilo, yo tengo envidia que duerma. Me puse a pensar, uno te quiero olvidar, pero me encontraba roto y solo me puse a llorar. Hoy me volví a preguntar, cada día te perdo más, pero para ser sincero nunca entendí sé qué te pude dar. Quiero quiero, pero no puedo, cómo olvidar eso es que me levantó del suelo. Si no estás aquí te juro, siento que me muero. Te llevo conmigo porque si no luego yo me quedo en cero. Quiero quiero, pero no puedo, cómo olvidar eso es que me levantó del suelo. Si no estás aquí te juro, siento que me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 Pero no eres